¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de algo, de un tema un poco complicado en algunas situaciones de hablar pero vamos a ver ventajas y desventajas, bueno, técnicamente vamos a ver razones por las cuales no deberías de enamorarte, ¿vale? Esto aplica para mujeres y hombres de para cualquiera, ¿vale? Así que ya, nada, ya no digo nada más, vamos a empezar de una vez con el video, ¿vale? Así que vamos pues. Para empezar, enamorarse sale caro. Sale caro porque a menudo necesitas... Bueno, no necesitas, pero a menudo sales a cenar con tu pareja. También vas a ir al cine muy a menudo. Tienes que ir al salón de belleza o a la barbería a mantenerte siempre lindo para la otra persona y en eso se gasta demasiado dinero. Necesitas mantener arreglada tu casa. También los regalos del aniversario, que de verdad hay regalos por todo. Porque ganó el año, porque se murió el perro, porque es el cumpleaños de su abuela... Porque es el día de los novios en Marte, yo qué sé, pero el caso es que vas a dar regalos por todo y en eso se gasta demasiado dinero. Y si nos ponemos a pensar todo el tiempo y dinero que necesitas para que tu relación se mantenga a flote, puedes darte cuenta que es mucho. Enamorarse significa decirle adiós a tus amigos. Aunque la otra persona diga que no le molesta que salgas con tus amigos a jugar fútbol o a jugar el Play 5 o yo que sé, una salida de chicas también puede ser, tu pareja en secreto va a anhelar que tú le digas, Amor, hoy no quiero pasar con mis amigos, quiero estar contigo y ver la nueva película de Marvel. Así que aprovecha la soltería para salir con tus amigos, divertirte, reírte lo más que puedas, ser libre, usar la ropa que quieras porque cuando tengas pareja eso va a ser un pequeño problema. El amor nos vuelve tontos. Te apuesto que tú también dijiste que jamás dirías a tu pareja oye mi amor o bebé Silito o yo que sé qué otros sobrenombres le puedes decir a la persona que te gusta. ¿Pero el caso? ¿cuándo te apuesto que tú viendo películas románticas, más si eres hombre, juraste, prometiste nunca decirle esos sobrenombres tan cursis a la persona que te guste? El amor nos vuelve tontos. No solo porque al ver esa persona haces una cara completamente boba que nadie te la puede cambiar hasta que vuelves a estar en sí, Sino que también porque el amor, seas un poco ciego y no veas más allá de lo que tu corazón quiere que veas. Te fijas solo en lo lindo de esa persona y no en las cosas que realmente importan. Aparte de volverte tonto, te vuelve cursi. Si tienes pareja se podría decir que es algo como que obligatorio. Eso podría decir, ¿no? Usar el mismo color de ropa que tu pareja, el mismo suéter o diferentes suéteres con una leyenda cruzada entre ambos. O con dibujos cruzados entre ambos que signifique algo. O compartir, no sé, un batido, una malteada, un agua con la misma agua, pero con dos pajillas diferentes. Así, todo tierno, todo cursi, cool, ¿sí, ¿no? Así que no te enamores si no quieres pasar por esos momentos vergonzosos A ver, enamorarse creo que sería mejor pegarse un tiro y dolería menos. <risa> que aunque eso suena un poco cruel... La verdad, no todo en una relación es tan lindo, se podría decir, porque siempre llegan los problemas. Entonces, al llegar los problemas, tú empiezas a sentirte mal, incómodo con esa otra persona, hasta que llega el punto en el que rompen, tu corazón se rompe el de esa persona también. Entonces, no te enamores si no quieres que tu corazón sufra mucho, si no quieres pasar acostado tirado en tu cama llorando por esa persona que sabes que no va a regresar o cosas así por el estilo. Enamorarse es una de las peores cosas que podemos hacer, pero ¿qué hay de lo, las cosas buenas de enamorarse? ¿Qué hay de esos beneficios para, de estar enamorado? Pues verás, si ese amor es correspondido, si es el indicado o es ideal, se podría decir, es una cosa de locos Y es una de las mejores experiencias de la vida Creo Si esa persona no te corresponde Si ese amor no te corresponde Pues no pasa nada Creo que todos tenemos que pasar por algo así en la vida Al menos puedes decir que estuviste enamorado O que estuviste en una relación con alguna persona Aunque sea una vez Hay personas que creo que nunca la han tenido Estarás de mejor humor Estar enamorado creo que te pone... De un humor de locos Te pone feliz, hace las cosas con más entusiasmo Porque el amor lo relativiza todo Tus conversaciones por teléfono con esa persona que amas terminarán algo tipo así Amor, cuelga tú No, no, no, ¿cómo crees? Cuelga tú No tú, vale, ya Cuelga tú, no pasa nada No, ya, ¿sabes qué? Hagamos esto, colguemos los dos al mismo tiempo, ¿Vale? A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. No has colgado, ¿verdad? No, y tú tampoco. Creo que es algo un poco vergonzoso y algo que te deja algo tonto por rato. A ver, cuando estás enamorado, es obvio que vas a conocer a Fenyletenamina. O oh, mejor dicho, aquí en la pantalla va a estar apareciendo porque es un nombre difícil. Que es una endorfina que genera nuestro cuerpo cuando está enamorado y es ese sentimiento eso que te hace sentir súper feliz todo el día y también vas a conocer a dopamina y epinefrina que son las responsables de que tú cometas una locura por amor o sea que tendrás a quien echarle la culpa si las cosas no funcionan se podría decir al estar enamorado es obvio que te vas a poner más presentable, Más guapo, o se puede decir, más lindo, más linda para esa persona que quieres. Para que esa persona vea la mejor ropa que tienes y que te vea de la mejor manera posible. Obviamente no vas a ir a una cita con pijama y con el pelo todo desarreglado. O con pantaloneta y no sé, una gorra. Evidentemente cuando vas a una cita te arreglas lo mejor posible con tu mejor ropa y hasta te bañas. Te sale un aura brillante y aunque tú no lo veas las personas a tu alrededor, tu familia, las personas con las que conviven Sí la verán y también verán tu cara de bobo San Valentín tendrá un nuevo significado para ti Ya que no estarás triste porque no tienes a alguien a quien darle una carta Aunque el día de San Valentín es el día del amor y la amistad Entonces también se lo puede dar a un amigo o amiga Pero tendrá un nuevo significado para ti y también vas a tener que apresurarte más a regalarle un buen regalo a esa persona que te gusta. Para que no esté más caro en la pura semana de San Valentín. Entenderás muchísimas cosas de las que probablemente hoy no entendemos o no entiendes. Si esa persona tiene las mismas creencias que tú, pueden fusionar sus ideas y wow crear una bomba para cambiar este mundo. Que quede claro, no estoy hablando cosas malas, pestes del amor, ni tampoco estoy hablando como si yo tuviera mucha experiencia, como si hubiera tenido novia y como si ya supiera absolutamente todo el amor. Simplemente es un tema que me dieron ganas de hacerlo y basado en experiencias de algunas personas que escribieron blogs o videos de YouTube es que estoy dando este tema. Enamorarse no está para nada mal y yo creo firmemente en el amor, pero si hay algo que cualquier persona puede decirte que haya tenido una mala experiencia es que el amor no puede forzarse, simplemente si el amor es correspondido perfecto, solita se van a dar las cosas, no es necesario que tú estés rogando por amor o que la otra persona lo esté haciendo para formar una buena relación. Si esa persona es la indicada o la perfecta para ti, las cosas se van a dar solas y no tienes que maquillarla para que sea más lindo o cosas así. Así que no te desgastes pensando en qué forma o qué cosas hacer para cambiar algo de ti. Sé tú mismo. y la persona perfecta, adecuada para ti llegará eventualmente mientras tanto disfruta de lo que tienes disfruta de tus amigos de tu familia del tiempo libre que tienes de las cosas que haces de tus pasatiempos y de todo eso. dedica más tiempo a tu familia a tus amigos a ti mismo a tus sueños a tus hobbies a tus gustos a Dios y simplemente espera y disfruta el momento porque la persona adecuada va a llegar en cualquier momento cuando menos se lo esperes y cuando esa persona llegue Disfrútalo, creo que te lo mereces, es algo que Dios te mandó, entonces dala toda y no tengas miedo. Porque como dije, la persona que te va a poner la cara más boba del mundo, la persona que te hará más feliz y la persona que te hará sentir amado, se podría decir, va a llegar. Simplemente confía en Dios y espera, ¿vale? Y por favor, no te apresures, no hagas cosas para acelerar el tiempo y que esa persona llegue más rápido. Simplemente espera, ¿vale? Así que, pues nada amigos, hasta aquí ha sido este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, compartir para llegar a más personas y suscribirse a este canal. Dios los bendiga, los quiero mucho, nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video. Así que, chao chao